era terrible, ¿sabes? Fue como, ¿y en serio? Pero ahora se ve super nice, tío Empezamos Harry, Harry Petas, gente Harry Petas, madre mía No había nada en el cielo ¿Os acordáis, no? que hiciera sospechar que iría suceder, suceder pronto misteriosas que irían sí. a suceder pronto paso <risa> los confío sé muy bien en tío. una enorme moto con un gigante montado aterrizó en la oscuridad dentro de Barnes Harry el gigante llamado Wambisu <risa> un bulto envuelto en sábanas en la puerta del número 4 de Private Drive Private Drive dentro había un bebé quién será Harry qué Bajo el sonido, no Estábamos bajo, Nacho Aro. Pero ahora mejor, ¿no? Supongo. El niño que vivió. ¿El juego se escucha bien o se escucha mal? Para darle un poco más de input, tío. ¿Qué madre mía, ¿eh? O sea, no sé ya cómo hacerle el sonido. Mañana me pondré otra vez de nuevo. Howard, ¿eh? ¿Qué pasará, Hagrid? Que pues rápido va, ¿no? O sea, va a Creo que el juego tiene 5 horas, eh, aproximadamente. Después Harry tomó el expreso de Hogwarts en el andén 9 3 cuartos Increíble. El mundo Magel bien atrás. Que se fumaron, ha bueno, que se fumó Todo Harry, gente. No bajó el sombrero seleccionador, esperando Le que sabe. elegido para entrar en Gryffindor. Slytherin. Slytherin. Le susurró al oído el eh, sombrero. El sombrero guantón, gente. Ser genial. Todo está aquí en tu cabeza. ¿Y Slytherin te ayudará a alcanzar la gloria? ¡No! ¿No? Bueno, pues si estás seguro... Era así, o sea, el, el gorro no le dijo eso ¡Griffindor! ¡Griffindor! Madre mía Vamos a ver si, eh, si empezamos worth it eh, El maldito Joe el maldito Y tenemos a... ¿Me entendéis, no? Se ve mejor, tío En esta resolución eh, de 1080 Que le metí un par de... Eh, bueno, una BIOS, ¿no? Al puto mulador, se ve muy bien, la verdad. O sea, el juego, aquí ya se veía de aquella manera. ¿eh? Eh, Morir de forma dolorosa. Su puta madre, tío Ladrones. Me encanta. Se ve mucho mejor el ángel tío sí, o sea, aunque es poligonal, ¿eh? Se lo fumó bien gordo, <risa> literal. Full lineal. ¡Ah! cicatriz debe ser Los hermanos de de, de Ron, ¿no? <risas> y este es mi hermano George. ¿Qué que tienen de ¿Qué globos, es que gente. Proponemos una cosa. En Hogwarts hay cuadros especiales. Y detrás de esos cuadros especiales hay premios. ¿Qué coño? Pero está claro que no todo el mundo puede abrir los cuadros, tienes que saber el santo y seña. Si nos traes grajeas con sabor a cera del oído. <risas> Putos hermanos de Ron, tío. Estaremos en la sala. ¿Qué cojones, tío? Que está cruzando el de... dama rosa. Es Lady sí. Di ¿no, gente? Por ahí Harry. Eh, fúmate otro, bro ¿Puedo ir ya? <risa> <risa> LOL A ver, en verdad no tengo grajeas, Pero igualmente se, se puede entrar, ¿no? Para ver qué mierda es No me acuerdo, tío, de esta vaina, ¿eh? Madre mía, qué flow, ¿eh? <risa> ¿Cómo? ¿Por qué hablan así, tío? ¿Por qué hablan así, tío? Cuando te bebes una poción o sea, es el mío, gente! ¡Que se fumó el mío, gente! Para tener esa cara Eh... Me encanta que tengan los mismos putos diálogos tío, en agua picio. Hey, WhatsApp, Harry, ¿petas? Bro, qué guapo, gente. ¡El file! ¡Es Harry! Harry! Toca música de Hogwarts, ¿qué tal campeón de Jeffrey? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó por fin? Hoy sí. Hoy sí, vaya Es que eh, ayer eh, la hizo y estaba la mierda. O sea, bueno, la hizo, no eh, sin, eh, en sí el emulador, Jeffrey. ¿Cómo estamos? ¿Cómo? Yo, por supuesto, este sabadillo con Flow. a uh, let's go. Hoy sigue sí, así. Además que este juego, me acuerdo que tenía 5 horas como mucho, ¿eh? De, de juego. Mucho más, ¿eh? Vamos, Vamos a encontrar a, He a Hardwick, tío. Vaya, vaya. Pero si es el famoso. Miradlo, tío. Qué cara que tiene. Soy Draco, <risas> en verdad, se muy, muy, muy bien, muy bien, bien de ¿eh? De el remake, tío. Andas buscando tu lechuza. Mira que dejarla por ahí sola. Vuelve a casa con tu madre, Potter. Oh, lo siento. No tienes madre. LOL, no, eso pasa así en la película también. ¿Qué cojones? ¿Qué? Es, es bastante bien clavado, ¿no? Cosa más de pasa de él. ¿Qué dice el Ron, eh? El man, Ron se fumó un MacLe, gente. Mírenle la face. Mírenle la face. Eh, mírenle la face. Ron, ¿qué has fumado hoy? Mandan de bueno, no. En el, en el controlador. <risas> <risa> Mola, tío, o sea, eh, está muy bien, eh O sea, eh, el puto River. Se vería muy, muy mal el juego Pero con estas bios se ven súper bien, macho Increíble Yo solo sé que eh, tu papá estaba dolor, el pobre, eh Madre mía Chiquito el, el rayasco le pegaron con la varita cuando nació. Harry se petas, eh. Acércate al borde y mantén pulsado Déjame pan, Rose, ¡Rose! ¡Rose! a nadie le importa, Rose Madre mía Mira, ¿Ah? otra pluma. Daré un rodillo y... <ríe> Qué guapo en Será mejor que vayas a rescatar a Hedwig. Sí Vamos a rescatar a Hedwig en eh, nuestra lechuza. E.K.J. Eh, eh, ¿Qué coño? Voy a pillar más plumas. O sea, madre mía, tío, la, la física me encanta. Juego de play 1 completamente. Si llego, Jesucristo. He llegado. Amazing. Amazing. Llegó, eh, el man. No se puede luchar nada, ¿no? O sea, realmente solo es lineal, ¿no? <risa> ¿Qué coño, tío? Hola, Harry Potter. Hola, Harry Petas. El decapitado. Sí, muy bien, eh. Sorprendentemente, tío. Es sala, Ajá. Se le cala la head, tío. Nuevo hayas vale, bro. Guau, wow, Harry Petas, gente. Vamos a subirle. Eh, súbete, Harry Petas. Esto era para el coleccionable, ¿no? Simplemente para el coleccionable, no creo. <risa> Mola mucho, tío. Tenía ganas de traer este juego, eh. O sea, sé que traerlo de primera es muy tryhard, pero igualmente lo iba a hacer, tío. zorben 23, muchísimas gracias por ese mega follow, Bonardo. Espero que disfrutes del directo y de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad, Papá, que en Twitch. Buenas tardes, ¿cómo va tu sabadillo? Aquí estamos con. Wow, increíble con, con el maldito Harry Petas, tío. Guapísimo. Me cago a la puta. ¿Cómo va el sabadillo? Una alegría, ¿eh? O sea, increíble cómo puede llegar a generar un juego antiguo, tío. Me de juego, a lo mejor un juego como Valorant y League of Legends, no, amazing, tío, enorme ¿Cómo estamos? Eh, Ese fervent poderoso eh, Este juego, eh, me acuerdo que solo lo jugué una vez, tío, pero cuando... Me, me dio hoy, eh, bueno, esta semana, de traerlo y digo, tengo que traerlo sí o sí, tío Sí o sí tengo que traerlo, tío Yo me acuerdo de esta parte <ríe> Harry, Harry Popote, está todo guapo, eh, o sea... Este juego pequeño me gustaba bastante, tío, lo que pasa es que lo jugué bien poco Porque lo tenía súper pirata, ¿sabes? Literal. Qué, ¡Qué puta gracia! Aquí está el meme de. ¡Flipendo! Aquí está esa mierda, gente. Esa cosa, tío. Es la pollísima. Bro, y ese Asis ¿Cómo era? O sea. Yo objetivizaba como Dark Souls y ahora. O sea, guapísimo, ya no me jodáis, tío. O sea, qué coño. Me molaba mucho, tío. Qué guapo que haya eh, generado este juego, tío. Ya. O sea, mucho más que a lo mejor Fortnite en toda la semana, ¿eh? Amazing. Usar los botones L2 y... me, me, me flipa, ¿eh? o sea, muchas gracias porque A ver, es, eh, ¿qué? ¿Se despaureaban? ¿Se, ¿Se despauraba ¿Se ¿De serio? ¿A que te meto el flipendo por dentro? ¿Ya sabes, manín? Qué a ayer el maldito de eh, está jugando al el Silent Hill, tío Amazing No había entrar, ¿no? Creo que había algo más atrás, ¿no? O sea, creo, si mal no recuerdo Solo me lo hizo una vez, ¿eh? O sea, para que veáis que es jodido Yo me acuerdo que... ¡Qué guapo! Ahí estamos <risa> gente, que se fumó Harry, gente sea, <risa> es la polla, no me jodan, tío ¿qué coño? Me mola mucho, tío Después no vamos al competitivo Pero tenía ganas de empezar hoy con Harry eh, Potter Además que, si mal no recuerdo, creo que Creo que eran 5 horas aproximadamente El juego, eh O sea Sin full rush y, y jugándolo del diri, eran 5 horas, tío Me mola que todos los juegos de la Play 1 y 2 Estén como narrados, tío Desde el principio te puedes encontrar en Flipendo, eh. Preparada. Ajá. Hugo. <risa> uh, uh, uh, uh. <risa> Me mola mucho, tío. Es la bullísima, tío. Muchas gracias. Coño, de verdad. Empezar eh... Hola de nuevo Hola de nuevo. Hola para ti mi cola, man. De que esos ¡Los has dormido! ¡Fantasma! Cosas que les el rechazo, <risa> Me pues flipa. No maleficio. Tu maleficio rechazo, <risa> Me mola, tío. <risa> Estoy aprendiendo a jugar Marvel, pero eh, no sé cómo se hacen las combinaciones. Eh, eso juega mucho hasta que puedas hacerte la baraja, campeón Jeffrey, en el Marvel Snap. O sea, cuando te hagas el pool 1, pues te haces la baraja de pool 1. O sea, desde el principio tienes que jugar más o menos con la sinergia que, que, que tú estimes, ¿no? O sea, y después sí que te puedes hacer... ¡Qué guapo, tío! Sí que te puedes hacer las barajillas, pero tienes que jugar para desbloquear cartas y el pase de temporada gratuito también. Si no, es complicado o sea, yo que llevo jugando desde que salió el juego eh, Que ya son cinco meses y ha evolucionado bien poco Eso es lo que... A ver, me gusta y no me gusta Al mismo tiempo, es decir, porque me... No sé, me, me pone triste, tío, que el juego ha salido Hace un juego de tiempo y no le den ningún tipo de Actualización de tener un modo de juego más Añadir a un amigo para compartir cartas Por ejemplo, o sea, eh, no sé Algo de ese palo, ¿sabes? Que tú digas, por lo menos El juego merece la pena echar un ratillo más, ¿no? Pero más allá de hacer las misiones, y el competitivo Es que no tiene nada, y lleva cinco meses el cabrón, ¿eh? No puedo llegar ahí arriba, tío, o sea No era ahí arriba, o sea. ¿Cómo coño hacía eso? Creo que es un poco más para adelante, ¿no? O sea, puedo llegar a... O sea, era... es que pasaba más tarde, ¿no? Creo que sí o Se que pasaba más puto tarde y podía hacer eso, ¿eh? Me mola, tío Puto flipendo, ¿eh? Pues es la versión eh, early access Claro, pero son ya cinco meses con, le... con el access, campeón Sin meter nada que no sea... un Mete dinero, <ríe> Jeffrey Porque el juego te pide eh, encarecidamente que metas dinero todo el rato Porque si no, nunca puedes llegar a tener las cartas tochas Eso es una putada, la verdad me mola demasiado, tío Disfruto mucho, sí, con los juegos de Play, eh, de Play 1, Play 2, eh O sea, muchísimo, tío Sé que es cierto que soy creador de contenido eh, de Jsport eh, y Pero, joder, a la larga también estos juegos Yo me los me lo pasaba de pequeño, tío Y me molaban mucho, eh. o sea, literalmente Este, que eh, recuerdo que me lo hice solo una vez, como he dicho O sea, es rollo, necesito hacérmelo más veces Y también me molaría entrar en Final Fantasy 9 eh, Ya que se ve también en este emulador ¡Hostia! Menos mal que he hecho la tipiquilla, gente Suena era Dark Souls, ¿no? Neville, tío Puto Neville, abajo, eh y luego por un con una Ahora tío Hay tío juegos que llevan el día hace 5 años por la seven today, 15, tira tira tira tira, Pero no hay a 7 Day Today O al Star Citizen, claro, pero ¡Qué flipendo! R1? Mirad la cara de Neville, gente, que se fumó Pero la verdad es que sí, hay más juegos Que obviamente llevan mucho más tiempo, eso es cierto, ¿eh, Jeffrey Vuelvo, Ah, iba a decir Pero si sí le dan, hermano A que te mete un flipendo Mondongo ¿Qué está? <risas> Guapísimo, tío Qué cojones, puto Neville eh? O sea, Neville es Retarder, eh, Retarder Boy, tío la palanca está por aquí. Sí, Neville con la cara Un poco geométrica, ¿no? Sí, me encanta que tenga las voces, tío O sea, eso me parece una fantasía Los juegos de Neville, que sé, tío, no van a tener diálogo sí ¿no? Creo que aquí había algo más, ¿eh? Eso no había algo más aquí, tío O sea, o era full ruso ahora y ya está ¿En serio? ¿No había nada una granjea? Creo que sí, ¿no? ¿Dónde ¿No coño estaba la granja la, la primera granja la pillabas aquí, ¿no? Anyway, ahí sí. O sea, qué puto guapo O sea, las pantallas de carga que tardaban como en el Skyrim ¡Mira, ahí está Helwing! Dios, Helwing, creo que te han hecho con Lego, cabrón ¿Qué te pasa? Y el se day today, tío, que hace más de ese juego Me lo dijo Walter hace mucho, Jeffrey Y digo, Oye, se lo veo jugar muchas veces al Buff Fernández Y es como, hostia puta Se ve muy... Si no lo juegas con los mods No no se ve que... Sabes, que puedes disfrutar el juego por completo Por lo que veo con flipendo, sacar a, de esos ¡A que te meto la varita por el culo! X... No me des explicaciones a huevo! ¡Flipendo! <risas> ¡Qué guapo, cabrón! ¡Hewyn, qué haces ahí! Has ido a robar un par de donuts, ¿eh? Sí, Harry, esto es lechuza Hijo puta La dejas por ahí, ¿eh? Mira que tener un... Eh, ya me entendéis eh, Unos papelitos que te certifiquen El poder llegar a tener una lechuza, Harry El poder llegar a tener una lechucilla Tío, las cucarachas no le podías pegar eh, en el juego O sea... Me hace gracia que, que no salte, tío Me hace mucha gracia esa vaina Bro, eh, ¿qué te pasa, Timon? ¿Vas solo? Sí, que tío. ¡Oh, Ron, tío! Vale, Ron, tío. La próxima vez. Sí, ¡Oh! ¡Qué Harry carra es que tiene! ¡Neville, que tío! Saleaban. ¡Qué, qué cojones! Chicos, panchazo. Ay, no, se me al no puedo ¿Qué? ¿Sí? Venga, Harry, vamos. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ¿qué le pasa a Neville? ¿Tiene un ataque o algo? Ataques de alucinaciones. Neville, ¿qué coño te ha pasado? O sea, eran las arañas, tío. <risa> o sea, que mejores El mavis está re loco. Es como un cerdiablo con uniforme. Illo, arte caso. Por juego se ve peor todavía, Nacho, yo, Te lo prometo. Pasa, claro, las telas antiguas, este tipo de resolución le venía genial, Illo, y no perdía tanto. Pero me he tenido que buscar... Bueno, me he tenido que de descargar unas bio para el emulador y va muy bien, macho. Para metérmela por el poto. Follow me, error. Y yo, escúchame, error. No te voy a seguir, compadre. Yo voy a ir por donde yo quiera, vale, cabezón. Voy a buscar un poquito de, de WIT. Eh, no le puedo atizar a nadie. Yo me acuerdo, es que, hostia, y, o sea, te lo juro, que yo me quedé rayado porque no avanzaba en el diálogo, tío. O sea, estaba rayadísimo. El primer diálogo se quedaba trillado y era por el emulador. Es cierto, el emulador de ese de Play 1 va como el orto y este va 300 veces mejor, tío. No había nada, era lo de atrás, tío. Amísimo. eh, jeffrey Doritos poderoso. Después le meteremos Full Green también al competi No os preocupéis. Todo eso era... Hostia, qué paranoia. Aquí había de Quidditch, ¿no? Pobrecilla, tío. Será ron y yo menospreciando nada tu lechuza, tío. Será... Y yo no entero Harry. Harry Petas. Era la caña, ¿eh? O sea, pero que yo recuerde, era malísimo igualmente lo del Quidditch. Maritísimo, eh, se ve demasiado bien. ¿eh? Soy la señora Fuchs. Online de Fuchs, mejor eh, buscaminas. ¿Te imaginas? <risa> Eso sería ya en el, en el 2000, bueno, en el 1990. Buscaminas poderoso. Para hacia ¿Qué coño? Vale, Vale, fumate otro señora. Eh, ¿Cómo? Eh? Oh, eh, sin semilla, eh, sin semilla, supongo. Jules Bader Gracias, Nacho, por eso me he dado. Y yo, se escucha las donaciones un poco, un poco bajo. Mañana te voy a meter un esbrio. O sea, un esbrío. Al puto ser pobre se ¿sí? increíble. Y yo... ¡Coño! Gente, cago en la... La madre que me parió, ¿eh? Y yo, si es así de, de difícil el juego... O sea... Gente, es que lo tengo, lo tengo, lo tengo. Controlado, controlado. Para arriba. Súper complicado, tío. ¡Wow! De puta, ahora sí que el siguiente se viene. Ahí más. Oh. Oh, oh sí, Harry Petas. ¡No, Harry putas! Muy bien, Potter. Buena <ríe> Cinco puntos más Se escucha bien el juego. Se escucha bien todos, digo hoy, en cuanto a audio. Ahora vete. vete. al carajo ya, señora. Madre mía, cuarto intento. ¿Qué es eso? Es imposible porque están como al revés, están inversos los controles. Entonces, para arriba y para abajo y arriba, o sea, arriba y abajo y abajo es y arriba, una paranoia. Marisabidilla, de... Marisa en vez de eh, sabéis Honda. Esa es el mío, hermano, qué cara tan rara pasó el pimón y yo. Le di al mandango, ¿eh? No ¿Te molesta, verdad? <ríe> sí, Rob <ríe> Sí, claro que sí. Hermano, la grajea esa. voy para atrás del cuadro. Un momento, ¿eh? Yo quiero desbloquear la piedra de esa. Es que no me acuerdo. Yo de pequeño creo que sí que he cogido las grajeas, pero me recuerdo que al final sí que era muy complicada. Antes de, pe... Antes de pelear con el Final Boss. Literalmente, que si no habéis visto el juego, no diré cuál es, pero se sabe, ¿no? En plan, la cámara eh, secreta, ¿no? Vamos a pillar esa vaina. Tío, ese sonido, flipendo. de es que no puedo hacer la, la magia, tío. Trajeas poderosas, tío. <risas> Qué guapo. De verdad, saldría detrás de este juego que parco la un momento. Creo que la animación no, no empezaba, ¿sabes? De ahí. Vale, vale, era aquí, era aquí, era aquí. Pero... Espérate, ¿qué? ¡Oh, no! Me he olvidado del libro de hechizos. ¡Ron, ron Será no. Entró igualmente, tío. Le sudó la polla, ¿no? O sea, bastante. Digo, o sea, literal le sudó las pelotas, ¿no? <risa> Pensé que podría llegar a guardar Aunque sea en el libro de atrás, ¿no? Me cerró, tío O sea, que cague Que eh, Gryffindor vaya ser... así Este no era el Vale Para poner el cronómetro. Eso no era como el man, ¿no? El supervisor y tal De los pasillos, ¿no? O era como un delegado O algo así era, ¿no? Y esto, bro Es verdad que había puzzles, tío Y puede subir, ¿o qué? Y Harry, está Harry, vétase, ¿eh? No te digo nada, bro Joder Estás súper harry betas, tío. jole, let's go. <risa> Era eso solo, ¿no? Ah, no, no, no, no. Ya decía yo, hermano. Oh. oh ¡Hostia! ¡Me baiteó! Oh. Joder. Oh, que me ha baiteado tío, ¿eh? O sea, y you baiteazo que te cagas, tío. Oh, el enano ese cabrón. ¿Será? ¡Eres tú quien me robó la Wii, no! ¡Oh! Ser... <risa> ¿Qué, ¡Qué cara! La clase de <risa> ¡Qué cara que tiene, cabrón! ¡Seguro! Bienvenidos, <risa> Soy el puto, el puto enano, cabrón. Sí, <risa> Wingardium, Leviosa. Wingardium Leviosa, tío. ¿Cómo se mueve mi y los en serio, ha dicho eso el profesor? Me voy a chivar al director, gente. Ajá. Inténtalo tú. Sí, entenda. Sí. Eh, cuando tú quieras, maní. Sí. ha estado bien. Ya, man, eh Como no te tocó la flauta, dios, la varita que... Oh, Dios Eso ha estado bien. Toma, man Sigue intentándolo ¿Por Pero qué, tío? Ha estado bien. Excelente ¿Por oh. qué, tío? ¿Por no. qué, tío? Eso ha estado bien Excelente ¿Cómo? Mal. ¿Qué? Tío, o sea. Excelente. Perfecto. Qué paranoia, cabrón. O sea, esto que el cerdo. <risa> Ahora se pone más difícil. seguro! Oh! Oh, Dios. Oh, oh, Dios. Eso ha estado bien. Ajá. Le sabe, man. Excelente. Ajá. Mal. Uh, mal. El mal le sabe, ¿eh? Profesor de música, gente. Que... No ha de hechizos. ¡Manín! ¡Es tiempo de. ¡Excelente! ¡Perfecto! Ne sabemos al cielo de Time, gente! Entonces, ¡Qué coño, bro! ...he conseguido controlar el Wingardium Leviosa. Se ¡Seguro! ...Ranger y Wesley. ¿Qué para ver la. ¡Qué cojones, tío! He hechizo Wingardium Leviosa. What a far is this shit? Es enano, gente. Es fucking enano. Es... Es, es Sweetman. Ahora escucha con atención. Si un objeto se puede hechizar, Llevará encima una chispa amarilla Vale Un objeto encantado puede levitar <risa> Vale, entiendo Qué coño, eh, guapísimo Intenta hacerle levitar el reloj de arena En su pedestal para abrir la puerta Qué cojones, tío, como cómo eran los puzzles, eh para soltar el Vale Habla con el chimichangón ¿Mi ¡Mi Oh, mamá, qué flow, ¿no? ¿no? Harry Betas? Bro, bro, bro Que iba igual que lo otro. Le evitaban a la X Oh Wow, wow Su tío Nice Muy bien <risas> Cinco puntos para Gryffindor ¿Cuántos puntos se lleva Gryffindor? No Hasta luego Madre mía. Harry Petas Increíble ¿eh? va, va muy bien, eh El puto mulador, tío Me sorprende Realmente me sorprende mucho, tío O sea que la, la otra vez con el tomba Tampoco dio problemas, eh Sería guay traer el tombi 1, eh Sería una polla, gente Sería una pollísima, tío Qué Búscame en los terrenos del castillo Ma Vale a los terrenos del castillo por la puerta principal. ¿Quién eres tú? ¡Oh! Y ¡Hagri! Es algo ¿Qué hay... voz es esa? Tu amigo Qué mal suena eso, gente Suena muy mal, eh Hagri nos quiere hacer cosas, ¿no? ¿Era por aquí? Vestíbulo eh, vestíbulo Bueno, creo que aquí sí que podía <coughs> Aquí sí que podía lootear, ah, no, cosas, ¿no? O sea, o no, era pirámide, ¿no? Bien, bien, Potter, oh, no, my God, no, el, el Draco Marfo ¿Qué castillo? coño? De aquí no pasas. No me ni lo ¿Seguro, man? Qué potoso es, tío o sea, ¿qué, qué niño tan extraño, tío, ese Wingardium Toma, manín, Te voy a poner el reloj en la cabeza, bro o sea, En la cabeza En la cabeza no puedo, entonces Ah, es para ponerlo aquí Ah, ¿eh? Está el hecho, ¿no? O sea, easy peasy, gente. Hostia puta. <risa> XD. Es que me gusta cómo le da Zota con la varita, gente. El maldito Harry Potter. What the fuck. ¡Pow! Pa' que pille, gente. Sé, sí. ¿qué te pasó, manín? Dracomorphoid. Marvin. Su puta madre, tío. Qué puntazo, o sea, ¿cómo cojones está hecho todo, eh? Muchas gracias, oh. tío. Te voy a dar una lección, Potter. Vas a ver lo que son los petardos mágicos. Mm, lo ha definido todo, gente. Yo no he dicho nada, ¿eh? Petardos Desde mágicos, que gente. Petardos mágicos, eh. ¿Qué tengo que hacerle, bro? O sea. Ajá. ¿Y yo? ¿Qué te hago yo? ¿Qué le hago, man? Ah, oh. ¿Cojones? ¿Qué debo hacerle, gente? Ajá. No tengo magia. Ah, vale, devolvérselo, ¿no? ¡Ja! vale. En la cara, papi. Ja. Qué cojones, tío. ¿Cómo eran los bosses antes, tío? La ja. pego en la cara, gente. Díganle algo. Bro, toma el petardito, métetelo por el poto. Ja. Toma, bro, estuneado. ¿Qué ja. piso? De este Creo que te has cagado, ¿no? En Dracomorfoid ¿Cómo? Que va a sacarse de la win maestra El troll Man, el pibe ¿Eh? Es un orco O sea, me tirando? Hostia puta Vale, tengo que pillar el otro, ¿no? Vale, ese, es, es. ¿Qué es eso? Pa? No, no le dio eso es un petardo mágico la Wither como Warrior está un poco... <ríe> ya me entendéis, ¿no? Ah, que tengo yo uno en la mano, gente ¿Y eso? ¿Cómo que tenía yo uno en la mano? Ah, me lo tira el niño El otro niño ¡Ja! Son dos, gente A los dos, gente A él no le hace nada usted ¡Oh, ¡Oh! Me cago Vale, vamos a pillar del man Mierda, no le digo, gente Carayos Puntazo, tío, esa Amazing. Eh, Me puedes tirar el otro, tío. El otro man. Ahí estamos, bro. Espérate, ahora, bro. Let's go. Maldito draco. Ahora viene el otro man, gente. Un 3 contra 1, ¿no? Sufi. Sufi de Stick, gente. Tírenme, tírenme petardo de esos en forma de periódico, bro. Bro, pa' que te quede Chequea eso Chequea eso, Draco Oh, y eso Gente, si ese no le da Increíble, el que le tiró, eh oh, y eso lo, Doble hit, tío No le dio No le dio, gente Y ese Por fin, carajo. Dale, Harry Se vuelve un poco loco, gente, cuando tiran tanta mierda, ¿no? No hay nada, divita Es imposible, Draco ¿Qué cojones? Ahora Let's go Boom. ¿Por qué, bro? Se, se me explotan todos los petardos. Gente. Será posible. Ya tengo un, un petardo en la mano de, de preset, eh. <ríe> Increíble. Maldita sea Potter. La próxima No tendrás tanta suerte. ¿Qué cojones, tío? Pero eres el puto eh, mismísimo diablo, tío. Amazing. <ríe> se van el escudo de lo más clavado, eh. De, de lo que es el juego. Qué coño, eh. Todos se van para allá eh, se, se equivocó de clase, gente Él no pertenece El man no pertenece a ese side, bro Vamos a donde dónde está Hagrid Que tiene mandando del bueno. O sea, literal vamos, Vámonos para allá del tiro ¿De qué hora, puta? Malamente hacia las pantallas de carga En verdad, me recuerda a la Skyrim Los Relojes de arena se van llenando lentamente Qué puntazo, tío O sea, yo tendré un montón de puntos, bro Seré el primero, ¿sabes? Con 70 pordings 40 y pico, ¿sabes? ¡Maldito cuelvo, cabrón! ¡Hufflepuff! Hufflepuff. ¡Maldita liebre! No se sé, llena, no. parece que no llena ¡Slicering! Ver, Slytherin, ¿Cómo está, eh? ¿Cómo tiene lo suyo, gente? Estamos nosotros A ver ¡Gryffindor! ¡90 por 10! ¡Let's go! Somos los pro, gente ¡Gryffindor en cabeza con más puntos! ¡Nice! Y Slytherin Slytherin Slytherin. Eh, puede ser, creo, no, ¿eh? ¿Qué coño, eh? Vamos a meterle. De eh, la cara de Hagrid, ¿no? O sea, en Geometry Dash. ¿Eso son chocobos, tío? Está el man. Ahí está el man, gente. Miren lo que miedo da, tío. Cabrón, qué miedo que da, tío. Se le dio al mandango. Bueno, ese Chapa, ¿cómo estamos? En honor a que va a salir el juego al Legacy, tíos. ¿De qué año era este juego? 2001, increíble. Te lo juro, tenía un montón de ganas, pero ayer, empecé el directo campeón Chapa. Buenas tardes, ¿cómo va el sabadillo, gachón? Empecé el directo y la ISO era malísima. Entonces, se quedaba en el principio de, del juego, en la intro, y en la polla. Me parece que los juegos de Niño Juan hace no mucho. Sí, el Niño Juan también lo jugó a jugar, o sea, y yo estuve rayado, buscando una... ¡Pau! Ya arreglé el problema eh, que tenía en eh, Fortnite ¿Cuál de ellos en cuanto el, los FPS? Dice, campeón chapa Yo la verdad es que esta vez no tengo más Fortnite en la vida O sea, le puse el direct 11 No iba mejor, o sea, ni con el direct 11, tío O sea, eh, digo, va, pues lo dejo en el direct 10 Y por lo menos de input y de calidad en cuanto, o sea, no pierde No, no pierde calidad Lo único malo, claro, si hago multi-stream sí que pierdo calidad siempre Lo que pasa es que no voy a hacerlo, ven por culo Una cosa u otra Razón no. Era porque el software de los cascos eh, tenía puesto el sonido envolvente solo en Fortnite. Vaya locura. Yo eh, he tenido un problema en el estéreo del mono y sigo teniendo un, un problema en el estéreo del mono. O Sapa en Valorant, tío. No el problema del ruido que tenía. Del ruido. me quería que era en Fortnite. Es que Fortnite para configurarlo bien, mamma mía. ¿Cómo me lo cargué la otra vez ¿Tú que de... Dios mío, Formatea por segunda vez el PC, tío? Amazing. Todo por culpa del binrate. Y eso me recuerda. Voy a ver a cuánto y sale el stream, tío. Vale, está bien. Me eh, incendio para el mandangol, ¿no? Y qué alegría que por lo menos, eh, por lo menos, sabes, que el, el sonido eh, que la otra vez llegaste estaba súper rayado, básicamente, chapa, con el sonido de la, del Fortnite. Ya no, ya no de, por sí de los Fortnite, de, de los cascos. Ahora me pasa bien el micrófono. No sé qué coño ocurre. De, mañana veré a ver qué, qué es y si hay algún tipo de más actualizaciones que debo hacer. Tengo hasta un plugin en el Steam Lab OBS Para que el audio eh, suene mucho mejor Tío, o sea, es increíble ¡Flip Pando! ¡Eh, cómo le sabes el lobo! ¿Cómo está, oh? Ese, chapa Muchas gracias, tenía muchas ganas de traer este juego ¿eh? Que te toque este uh, uh, Este es el Final and Funky Que cambiado está, eh ¡Oh, Dios! Tiene orgasmo la señora ¿Cómo estás campeón el logo? ¿Cómo va por supuesto este salario con Flowa? Uh? Muchas gracias, tenía ilusión, eh, Tení un montón de ilusión por entrar a este juego que coño, dentro de cuarenta y pico días vamos a tener eh, el Hogwarts Legacy Mafia, ilusión tras este tipo de juego Es más, otra vez de nuevo he vuelto a configurar este emulador y a llegar a sorprenderme de lo bien que se ve, tío. A mí no me digas mal, ¿eh? Que te, te, te, te meto con la, la voz. ¿Vale? ¿Qué he cambiado está en Zelda o en gente? Todo no me acuerdo de pequeño, ¿eh? Como ayer el yo Juan se hizo del ¿eh? de la psp tío. Me quedé un poco, ¿qué? Qué puntazo, ¿eh? Nice. ¿Y tú? Qué grande es el Loma. Alegra saber también, bien campeón. Con mucha gana. Hoy por fin. Que ayer empecé lo que le está diciendo a Chapa. Empecé el directo con este juego y, y no fue posible por el emulador. Iba como el orto, la verdad. Como el puto orto. Cara de orto! La señora es una mandrágona. Son, bueno, yo diría que ahora mismo es un poco... No sé, ¿eh? Guapo esto, gente. Es un poco hexagonal, ¿no? Estás haciéndoselo, ¿eh? eh, haci ¿eh? Quiere que le toque la varita, eh. Farma aquí está gratis. Dios, verdad, Nacho. Yo tengo para tirar lobos en el Dragon Ball. Madre mía, le di un momento al Nacho a la, la comida. El móvil, y es increíble la de tiradas que tengo en el puto Dragon Ball. Y yo en el Super Dragon Ball. Amazing, ¿incendio? fuera de coña. ¿In ¡Incendio! ¿Prende el ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Si un poco mejor que Alegría Campeón luego que os lo juro que tengo, no sé, estos problemas de audio que no sé dónde salen. Porque son bien raros, la verdad. O sea, ya de por sí, eh, todos los problemas que hemos tenido en el audio de la semana pasada, ahora nos atormentan, realmente. Al John Simulator, pero a mi hermano eh, en mi casa eh, le dejo jugar. Lo no sé, campeona, me lo dijo. Menos mal también, el pobre está castigado leñe. Pero por lo menos eh, estoy seguro que esta semana, también el examen eh, va a poder llegar a tener una oportunidad de mostrárselo a... Ah, no me deja ahora. De demostrárselo a tus padres campeona, no este año has... No quiero más, Quidditch Muchas gracias por el apoyito también en, en el maldito Harry Potter Tenía ganas de traerlo, es de fray, coño O sea, eso jugó eh, malomonas molas, tío Además que me recuerda mucho a, a cuando era pequeño Lo he jugado solo una vez porque no lo teníamos eh, Como tal, ¿no? En plan No tenía el juego, ¿sabes? Teníamos eh, lo piratiña ¿No? Realmente Vale, se escucha más, más alto y mejor, ¿no? En los chiques, eh, lo, o sea, Nacho me ha, me ha pillado todos los eventos, ¿sabes? rollo subiéndome de nivel a los bichos, claro, es que yo apenas jugaba, ¿sabes? Tengo nivel 40 y... Bueno, tenía antes nivel 40 y pico, ahora tengo como 60 y pico. Es una fumada, la verdad, o sea, tengo tiradas infinitas. ¡Potter! Ay, me, ha tocado, me han tocado bichos muy guapos, ¿eh? O sea, tengo un, eh, super, bueno, un Goku, eh, Super Saiyajin, eh, Blue, eh, SS, no sé qué, que está súper guapo. Para autofarmearte los puntos. Por ejemplo, un chiver pues está ahí. Es mira las estadísticas y trastear en batalla. Voy a hacer lo de los 9.900 cristales. No, hombre, no hagas eso. No tiene más. Pero sí, es, muy, es muy lento, campeón. El lobo el Eh, hola. ¿Me ha rayado en ese diablo doble? Mi pobre gatito se ha caído por el pozo. Niño raro. Autoclicker se llama. Yo es que, a ver, para mí no, yo no lo voy a hacer, pero un chidor es sí que está. Porque al igual que tú. Podrás encontrarlo. ¿Qué te pasa? ¿Te fumaste un candelón? Eh... <risa> vale, pero voy para allá. <risa> Hijo de puta. Mi gatito se fumó. Mi gatito se fumó un candelón. Tito se fumó. se fumó. ¿Lo oye? Se oye, se oye. Se oye echando el humo al gato. ¿Qué es eso? Bro? ¿Probar poción? ¿Cómo? Gente, ¿qué le dieron a Harry Petas? Se hace enano. Yo no me acuerdo de esto, ¿eh? Es el juego, ¿eh? Tenía un pero ¿Qué coño era eso? El y en Nacho le pasaría igual a ti Y luego campeón que ya... ¿Qué era eso, tío? ¿Eso qué, co ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Eso sale en la película? Una patata, tío ¿Hermanos o okay? ah, ah, qué? Ah, ¿Qué es eso, bro? Harry Potter se va a buscar Wind, gente ¿Qué, qué cambia a StarCraft? Bandicoot, ¿no? ¿Cabaña de Hagrid? Hagrid Mandangón, ¿eh? Aquí estás? ¿Uh? Espero que haya... Con la cara que me llevas, cabrón. Yo creo que a ti no te va bien, a mí, gente. Eh, no es ilegal. Eh, no, no, pero Nacho campeón, luego antes que haga eso, te lo iba a preguntar, amor, cuál era la aplicación, pues digo, que le den por culo. No puedes hacer mucho con él. Pero farmeas por lo menos las o sea, la zonas solas, ¿no? Simplemente hacerte misiones, FK. Pues ya está, eso es. Eh, para, no, para no estar todo el rato pendiente el móvil. Yo no, para mí. O sea, lo que pasa es que vosotros que habéis llegado ya al.